La patria solo crecerá si sus hijos trabajamos juntos para otorgarle la grandeza que se merece. En esta fecha nacional, Panamericana Televisión desea que así lo sienta el Perú entero.